De San Juan, Once, Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico.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 es el 6, el 6, segundo número, es el 1, el 1, el número ganador en el Pega 2, es el 6, 1, el 61, continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3, boleto hermano y mucha suerte, estamos listos para recibir el primer número, que es el 1, el 1, segundo número, es el 0, el 0, tercer número. Es el 2, el 2. El número ganador en el Pega 3 es el 1, 0, 2, el 102. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Y estamos listos para recibir el primer número. Es el 2. El 2, segundo número. Es el 9. El 9, tercer número. Es el 9. Repite el 9, último número en Pega 4. Es el 2. El 2. El número ganador en el Pega 4 es el 2, 9, 9, 2. El 29, 92.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. of oh. oh. In be a place.